Bienvenidos a MDPEC TV, Momentos Deportivos CC. Soy Jimmy Escalante y estamos aquí listos para ofrecerles la información de la fecha número 3, tabla de posiciones y próxima fecha. Así que si te gusta este video, pulgar arriba. Por supuesto, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y por supuesto también tienes la opción de ser miembro del canal y por supuesto desde hoy también va a estar... El link de donaciones PayPal. Así que si también puedes hacer una donación PayPal, aquí abajo vas a encontrar el link para que hagas justamente el donativo para que el canal siga creciendo. Vamos con la información de la fecha número 3 Liga Pro. Ahora. Estos son los resultados de la fecha número 3 Liga Pro. MLEC 2, Guayaquil 7-2. Técnico 1, Muchurruna 3. Liga de Quito 2, Católica 1. 9 de octubre 1, Barcelona 3, Cumbayá 1, Orense 1, Delfín 1, Macará 0, Independiente 1, Auca 0. Y por supuesto queda el partido Deportivo Cuenca-Gualaseo que se juega mañana 19 horas. La tabla de posiciones está de esta manera. Primer lugar Barcelona con 9 puntos más 4. Segundo Emelec 7 puntos más 5. Tercero Independiente 6 puntos más 2. Cuarto Ligue Quito 6 puntos. 6 puntos y 0. Quinto Guayaquil City, 5 puntos más 3. Sexto Aucas, 4 más 2. Séptimo Universidad Católica, 4 y 0. Octavo Cumbayá, 4 y 0. Noveno, 9 de octubre, 3 menos 1. Décimo Muchurruna, 3 menos 1. Décimo primero Deportivo Cuenca, 3 menos 1. Décimo segundo Técnico Universitario, 3 menos 2. Décimo tercero Delfín, 3 menos 3. Décimo cuarto Macará 3 menos 4. Décimo quinto, Orense 2-1. Y último, Gualaceo con 0-2. La próxima jornada, fecha número 4, empieza desde el viernes con el partido AUCAS Deportivo Cuenca, 19 horas. Sábado, Orense, 9 de octubre, 15 horas. Técnico, Liga de Quito, 17 horas 30. Y Barcelona Independiente, el partido de la fecha, 20 horas del sábado. Domingo, mucho, Runa, cumbayá 14 horas. Católica, Macará, 16 horas 30. Gualaceo Emelec, 19 horas el domingo. Y el lunes, Guayaquil City, frente al Delfín, 19 horas. Así están las situaciones, resultados, tabla y próxima jornada. Así que ya tienes todo listo para la próxima jornada. Vamos a ver qué pasa y por supuesto también invitamos mañana al programa Momentos Deportivos CC a las 11 de la mañana. Así que vamos a estar con el análisis de la fecha y por supuesto con las transmisiones que tendremos de Copa Libertadores la siguiente semana. Este es su servidor Jimmy Scalante, recuerden aquí van a encontrar el logotipo del canal, videos referentes al canal y por supuesto suscríbanse, pulgar arriba y por supuesto recomienden el canal. Así que nos vemos en un próximo momento deportivo. ¡Adiós!